Hola, ahora vamos a ver la otra opción que nos ofrecía iMovie, que es crear nuestra propia película. Entramos en iMovie y una vez que estamos dentro, eh, nos vamos a la pestaña de proyectos, arriba, y elegimos in iniciar proyecto nuevo y le damos a la opción de película. Se nos despliegan todos los, los vídeos que tenemos en el iPad, que son los que vamos a utilizar para, la, para hacer nuestra película, aunque luego podremos añadirlos. Y vamos a seleccionar unos, unos pocos, dos o tres para, para hacer nuestra película. Cuando los tenemos seleccionados, tocamos en la parte inferior donde pone crear película en azul y... Nos, nos crea una línea de vídeo. La ubicación de cada clip se puede modificar. Que si pincháis y sujetáis eh, podéis trasladar un clip a un lado o a otro y así organizarlos como queráis. Después más cosas que tenéis que saber. A la izquierda aparece un micrófono. Si vosotros tocáis el micrófono podéis grabar vuestra voz sobre el clip de vídeo. Después también tenéis al lado una cámara de fotos o de vídeo, por lo tanto podéis añadir fotos, vídeos o grabarlos en directo. En la parte superior tenéis una seña, una, un signo de más, eh, que es donde podéis añadir vídeos que tenéis y que no habéis añadido al principio. Al lado de ese signo de más hay una ruedecita que nos permite eh, darle algún efecto al, al vídeo, por ejemplo una, un filtro. Nosotros vamos a hacer este, este vídeo... Con un filtro del cine mudo. Venga, pues este. Luego podéis añadir temas. Los temas vienen con unas características predeterminadas, con una música de fondo. Eh, bueno, nosotros ahora no vamos a añadir nada de esto, solamente el filtro de cine mudo. Salimos de aquí y empezamos a tocar el vídeo. Cuando vosotros hacéis seleccionáis un, un clip se despliegan una serie de, de opciones eh, que vamos a ver la primera opción dentro de acciones abajo a la izquierda es dividir que me permite partir el vídeo en dos una vez que lo tengo dividido el simbolito que me aparece entre los dos clips me permite insertar una transición entre medias si lo tocamos se despliega un menú que me permite pues eso, elegir una, vamos a elegir esta, un fundido. Bien, después puedo seguir con, los, con, el, con las acciones que me permiten, bueno, separar el audio, para poder trabajar por separado vídeo y audio, o duplicar este clip. Um, también tengo la opción de, en este clip, que es más largo, de cambiar la velocidad del clip. Cuanto más hacia la tortuga va más lento, cuanto más hacia la liebre va más rápido. Eh, por otro lado también puedo cambiar el volumen del clip. La siguiente opción desde el menú inferior es la T de insertar títulos. Cuando yo selecciono esta opción se me despliega un menú en la parte inferior, ahí lo veis. Elijo el tipo de título que me interesa. Y después, en la, sobre la pantalla del vídeo, puedo tocar para eh, cambiar el texto del título. Este, este título se puede cambiar de, de lugar. Eh, aquí lo tenemos en el centro, pero en la parte inferior de la, de la pantalla del iPad nos da la opción de dejarlo abajo, inferior o volver a dejarlo en el centro. La siguiente opción que tenemos son filtros. Estos filtros se aplican únicamente al clip que hayamos seleccionado. Y el filtro que hemos añadido antes se aplica a, todo el, a todos los clips. Bueno, no vamos a tocar nada porque, no, porque ya hemos aplicado un, un filtro y esto es básicamente todo lo que se puede hacer. Eh, bueno, básica, muy básico, se pueden hacer más cosas. Eh, pero de momento es suficiente. Cuando hayáis terminado de crear el vídeo, le dais al botón super, de la esquina superior izquierda, hecho, y os va a dar las, las opciones de siempre, de editar, volver a editar, o el cuadradito con la flecha hacia arriba, para compartirlo, o para crear una película, si le dais a Imovie Theater o guardarlo en vuestra fototeca. Y esto es todo. ¡Un saludo!